El Día Internacional de los Bosques, el próximo 21 de marzo, se celebrará en Orea y en Orihuela del Tremedal. Así lo ha anunciado esta mañana el consejero de Desarrollo Sostenible José Luis Escudero, quien ha mantenido una reunión de trabajo con el consejero de Agricultura y Medio Ambiente de Aragón, Joaquín Olona. Se trata de una iniciativa de la plataforma Juntos por los Bosques y el Ministerio, quienes también han participado en este encuentro. ...Escudero asegura que la Junta de Comunidades... ...respaldará y se volcará... ...como no puede ser de otra manera con esta iniciativa. Para el Gobierno de Castilla-La Mancha... Eh, ...vamos a abordar desde luego esta propuesta... ...que nos hace eh, estos dos eh, organismos... ...para albergar eh, en parte del territorio de nuestra región... ...el Día Internacional de, de los Bosques... ...con muchísimo entusiasmo y con muchísimo mimo. Yo estoy... El consejero asegura que se trata de una cita importante... ...que ayuda a concienciar a la ciudadanía... ...sobre la importancia... De de nuestros bosques en la vida y la sostenibilidad ambiental, algo por lo que siempre ha apostado el Gobierno regional y más en esta legislatura. Y en cuestión de materia gestión forestal sostenible va a ser una apuesta indudable también para eh, conseguir dos objetivos eh, principales. Estamos convencidos de que una gestión forestal sostenible de nuestros eh, territorios nos pueden eh, ayudar para eh, preservar la biodiversidad, para cuidar de nuestros montes y también desde luego para contribuir a ese reto demográfico tan necesario en una comarca como la de Molina de Aragón. ...porque contribuye a generar oportunidades de empleo... ...y por tanto también a generar en definitiva... ...oportunidades de vida en nuestros pueblos". Escudero además, enlaza el valor de acoger este tipo de eventos... ...para tratar también de apostar por zonas de la provincia... ...que tienen que enfrentarse al reto demográfico... ...un compromiso que el Gobierno regional... ...mantiene desde hace muchos años. Quiero recordar que hemos invertido en la pasada legislatura... ...cerca de 60 millones de euros en cuestiones básicas... ...como por ejemplo recuperar pues esa ambulancia de soporte vital básico que es fundamental para las personas de este territorio o para eh, acometer mejoras en centros educativos, recuperar escuelas rurales o para traer también una IDV por ejemplo, en los próximos meses aquí a Molina de Aragón. Además, resulta vital la colaboración entre administraciones y sociedad civil como destaca el consejero de Agricultura y Medio Ambiente de Aragón. Nosotros estamos apostando muy fuerte, igual que lo están haciendo en Castilla-La Mancha, eh, desde cambiar verdad, algunos, algunos paradigmas de la gestión forestal, en el sentido que la propia conservación de los recursos de biodiversidad que tiene asociado el, los bosques, pasan por la acción. Eh, no pasan por la inacción, eh, no pasan por no toquemos, no hagamos, pasan por la actividad, por la acción. Y eso es un objetivo de conservación en sí mismo y a su vez una enorme oportunidad para generar actividad que favorezca el desarrollo de nuestros pueblos. En fin, creo que estamos ante un gran reto ante una gran oportunidad, no exentas desde luego de dificultades, y para lo cual es imprescindible también eh, lo que acaba de refer hacer referencia el consejero en el sentido de colaborar entre todas las instituciones. Esto... Eso sí, mucha atención porque se trata de un evento de primer nivel al que puede llegar a venir hasta el propio rey Felipe VI. De hecho, esta alianza para albergar la celebración el año que viene pasa también por intentar eh, invitar, lógicamente, eh, tanto al titular del ministerio, al gobierno de España y también a la Casa Real, a su majestad eh, el rey, que ya estuvo en este caso en la celebración del Día Internacional en eh, la edición eh, pasada en Galicia y también nos gustó ...estaría, lógicamente, que se pueda comprometer... ...con esta celebración en Orihuela del Tremedal y, y en Orea. Se afronta, por lo tanto, el reto de generar oportunidades de vida... ...poniendo en valor nuestro rico patrimonio natural.